Hola. La fealdad de un animal, es algo muy subjetivo. Pero como tengo que decir alguno, me voy a guiar por una encuesta que se realizó en Gran Bretaña para escoger al bicho más feo de la Tierra. Más de 4.000 personas eligieron al pez gota, también llamado... blobfish. Este animal vive en el océano Pacífico, normalmente en aguas muy profundas, a mil metros aproximadamente. Por esto es muy difícil encontrarlo. No solo es el más feo del mundo por su enorme cabeza, también por su aspecto gelatinoso. En las fotos se aprecia repugnante. Esa es la verdad.